Bueno, todos dicen que el fútbol es solo un juego. Deberían intentar decírselo a todos los que ocupan la grada el día de hoy. Este es sin duda el partido más esperado de la semana y tiene un escenario a la altura de las expectativas. El ambiente es casi tribal, suficiente para despertar los instintos más primarios de muchos de nosotros. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Y ahora la tiene Messi. Están buscando penetrar. Y salió el balón. Ha sido un saque de banda vergonzoso. Ya lo anticiparon. Busca a su delantero. Diaby Neymar Buena carrera por el costado izquierdo La controla Messi Kane La mueve a su derecha Busca colarla Está habilitado Lanza el balón al centro Qué buen robo de balón Neymar. Neymar. Una tajada maravillosa. Esta no es una tajada cualquiera. Quiere quitárselo y lo consigue. Y ahí termina todo. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Tira el centro. Qué buena intercepción. Jugada interesante. Ya vi un buen pase y esta podría ser la buena. Fierrazo de Y ahí le quedó el remate otra vez. Uy, lo que acaba de hacer. Atención con el disparo. Siguen sin poder anotar, están fallando todo. Ha estado generando muchas oportunidades de gol. Lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor. La juega hacia el extremo. La pelota traspasó la línea. ¡Qué desperdicio! No, no va a llegar esa bola. Y ahora la tiene Kane. Va hacia el extremo izquierdo. La defensa tiene que replegarse. Neymar. Gran jugada. Se viene el gol, señoras y señores. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Gol! Señoras y señores, esto está tremendo golazo. La verdad la pelota no la pudo haber colocado mejor. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. Se vuelve a poner en juego. Impresionante disparo. ¡Gol! La clavó, es espectacular el gol que buscaba. Metieron otro en cuestión de minutos. ¡Qué belleza de ejecución! ¡Una comba magistral! ¡Gran jugada, no lo cree usted, señor Martinoli! Sin que increíble la manera en cómo tocó el balón para hacer eso. Hay que tener una grandísima habilidad, impecable. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Sin duda, son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Cuerpo a cuerpo Consigue el pase Mbappé Podrían llegar hasta la portería rival rabió La juega hacia el extremo Neymar Atención la tiene Diaby Se pega la banda y Llega la pelota hasta él Qué cabezazo bestial ¡Y a eso le llamamos un portero inspirado, doctor! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. No había de otra, o le pegaba o no le pegaba. ¡Rabiot! ¡Pase cruzado de Rabiot! Un despeje, digamos decente... Y ahora la tiene Kane. Y ahora ya tiene la pelota. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Va hacia el extremo izquierdo. Y ya la recuperaron. Mira qué bien movieron el balón. Mira. Messi. Qué bien la paró. ¡Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada! ¡Neymar! ¡La agarró sabroso! ¡Gol! ¡Otra anotación! Ahora están arriba por tres y parece que el partido está liquidado. Es impresionante qué curva tomó la pelota. Esto es lo que mejor hace. Estaba a una distancia ideal y tenía el ángulo perfecto. Y dijo, ahí te va. Vuelven a sacar del medio el resultado parcial. Es 3-0. Esto es saque de banda. ¿Qué acaba de suceder? There will be one minute time. Messi Desde ahí pueden vestir Tiene el chance ¡Le pega desde ahí! El árbitro Pita es el final del primer tiempo Una vez más a jugar Nant ahora tiene que tomarse las cosas mucho más en serio. Si lo hace, llegará a las oportunidades y a partir de ahí, concentrarse en terminar las jugadas ahí arriba. ¡Qué desperdicio! Pelota a la derecha. ¡No! ¡Imposible pasar por ahí! No, no va a llegar esa bola. ¡Ojo con Kane! Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Fabiño Un buen pase y esta Ese disparo nos dejó perplejos doctor Golazo tremendo ¡Qué gol! De nuevo en el suspenso Decide ir largo ¡Qué desperdicio! Y ahora tiene Messi y dos. Busca colarla Neymar Neymar Saliva la saca de ahí La recupera otra vez Arnold Jugada interesante Consigue el pase, Neymar. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Match Esto será saque lateral. Substitución. Sucesión rápida de pases. Kane la juega hacia atrás y volverá a intentarlo. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. La alternativa ahora pasa para ellos. Ahora Neymar. Pase cruzado de Neymar. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez centra el segundo palo y va para adelante mira está bien ubicado sabe que tiene oportunidad y la tiene y se abre un espacio el centro va hacia el segundo poste y se le concede un tiro libre ¡Pasa el balón! ¡Pase cruzado de Neymar! ¡Cortó el balón! Neymar. Kane. ¡Fabiño! No, no va a llegar esa bola. Abraza que de demanda. Substitutions taking place. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. No, se la quitaron. Qué buena jugada. Saliva. La ve y decide interceptar. Y ahora la tiene Kane. La juega hacia el extremo. Pase en profundidad a Messi. Busca a su delantero. Un buen pase y esta podría ser la buena. Ahora Neymar. Neymar. Osimen. ¡Qué golazo, doctor García! ¡Qué golazo! Can. Tuvo una buena primera reacción, pero no pudo sacar la pelota de zona de peligro. Este portero no se puso los dedos en los guantes. ¿Cómo se le pudo escapar una pelota así? ¡Y el de cambio goles ya goles hizo goles de la suya ¡Por favor! Apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo a la portería. 18. ¡Increíble! Ya son tres goles arriba. Va. ¡Impactante cabezazo! Jugada que termina afuera. Será saque de meta. ¡Qué desperdicio! ¡Ojo con Kane! ¡La ha recuperado! Al final, terminaron acorralados. Ni a dónde ir. ¡Esta es la oportunidad para Neymar! Esta es la buena. Atención que viene el gol. Canté. No se tardaron nada en recuperarla. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Llega el... Atención que ya le pegó. La pelota fue muy desviada. Neymar. Dos minutos más. No, no va a llegar esa bola. La patea hacia adelante. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Dolofo. Un balón peligroso, pero no llega a ningún lado. El árbitro suena su silbato. ¡Se acabó! No hubo discusión, el rival de hoy ha demostrado ser muy superior y su ataque demoledor, como consecuencia, la defensa nunca estuvo muy cómoda. ¿Qué opina, señor Martinoli? En lo particular me parece que estos bien, muchachos hoy les han dado sí, una grandísima